registros adecuados de los efectos adversos y que dado que son clínicamente indistinguibles, muchos casos adversos al final pueden ser contabilizados como un COVID recalcitrante o un COVID que, que pudo evadir a esa vacuna, ¿no? Entonces yo creo, como dije en un inicio, que sería responsable que en la gente vacunada que está teniendo efectos que clínicamente son compatibles con COVID, entonces en ellos se hagan las pruebas de anticuerpos para buscar IgG-IgM de Spike, pero también IgG-IgM de nucleocápside. Son pruebas que ya están disponibles y eso nos permitiría diferenciar si se trata efectivamente de una infección nueva o si se trata de un efecto adverso por la vacunación que sería compatible tanto con la trombosis, trombocitopénica. Repítalo, con... doctora Karina, repítalo no. los dos estudios para que la gente lo, lo vuelva a notar, por Mi favor. Gente que ya está vacunada y que tiene síntomas compatibles con COVID, Sería ideal que se practicaran pruebas de anticuerpos en sangre para detectar IgG y también IgM, tanto para spike como para núcleo cápside. Esas pruebas ya están disponibles y eso permitiría empezar a saber si se trata efectivamente de infecciones post vacunación, es decir, la vacuna no funcionó, hubo una evasión inmune o en realidad lo que estamos viendo son lo que vieron en los animales, en las pruebas realizadas en el 2002-2003 y que de hecho el grupo interdisciplinario de estudio el año pasado, en marzo, se reunió para discutir cuál era el riesgo de ADE en estas nuevas vacunas y encontraron que efectivamente era un riesgo y aún así decidieron proceder. Entonces, yo creo que eso es importante, que lo tomamos en cuenta, que no se trata de un foro en el cual, digamos, ¿Soy pro o soy anti? A mí me parece tremendamente infantil, me parece tremendamente infantil desacreditar a la gente por el solo hecho de decir, hay estas dudas hacia seguridad, decir, ah, es que eres un antivacuna. Es tan infantil como decir, esta persona no tiene credibilidad porque es veterinario, es igual de infantil, igual de carente de argumentos. Entonces, creo que es hora de que nosotros abramos los ojos a ver la evidencia, no lo que nos están diciendo determinados actores qué es lo que tenemos que pensar, sino simplemente la evidencia, los datos. Y aquí se presentaron muchos de esos datos. Creo que vale la pena hacer una, un análisis riguroso de ellos, tener más foros, permitir hablar a diferentes personas que tienen diferentes posturas. Eso ha hecho falta en estos 18 meses. ¿no? Así que yo agradezco muchísimo el espacio. Ojalá que lo que se desprenda, entre muchas otras cosas, de este foro es tratar de evitar esas palabras de pro y antivacuna, que lo único que hacen es dividir y tratar de desacreditar. No se trata de eso. Y este, básicamente es eso. Y vuelvo a hacer la oferta a los doctores que quieran sumarse a una clase que les pudiera ayudar sobre teoría evolutiva para que puedan comprender.